¿Me puedes hablar de tu familia inmediata? Mi familia es muy pequeña. Uh, vivo con mi esposo Alfonso y con mi perra que se llama Canela. Bien, ¿y me puedes contar cómo, cómo, cómo es Alfonso y cómo es Canela? Sí, con mucho gusto. Mi esposo Alfonso es alto, guapo y es muy trabajador, también es muy noble. Y mi perrita Canela, ella está grandísima, es grande, uh, tiene mucho pelo y le gusta mucho ir al parque de perros. Muy bien. ¿Y de qué color es el pelo de Canela? Su pelo es blanco y café. Café, como la Canela. Muy bien. bien. ¿Y me puedes contar un poco ahora de tu familia extendida? ¿Quiénes son y cómo son? Sí, soy hija de inmigrantes. Mis papás son de México y tengo una hermana mayor que se llama Adriana. Un hermano menor que se llama Oscar y una hermana menor que se llama Giselle. Y mis hermanos uh, son muy diferentes. Uh, mi hermana mayor es uh, asistente médica y mi hermano menor es Obrero, trabaja en la construcción y mi hermana menor está estudiando en la preparatoria.